¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Pues ahorita estamos aquí solitos porque Paul pues, pues se quedó descansando, dormido, trabajando, editando un video para que ustedes lo vean. Ahorita estamos aquí en la entrada de Las Delicias, donde está realmente la sede del 4K. Y pues aquí es el ceibillo, el famoso ceibillo A lo mejor lo han visto en demasiados videos del 4K Aquí es la entrada principal de Las Delicias Como pueden verlo, miren, miren, miren, miren Y pues ahorita está muy vivo porque es temprano la verdad Son como las 9, 9 y media Y pues todo el mundo trabajando ya desde temprano Ahorita les vamos a mostrar un poquito más de lo, de lo que es la entrada a la sede Y pues, Paul, le tomos ahorita más al ratito igual va a salir en este video Porque nos vamos a encontrar ya en la sede Ahorita vine a acompañar aquí a todas las muchachas para, pues se van a medir un vestido. Pero pues aquí realmente es la entrada de las delicias aquí en San Salvador. Les vamos a mostrar un poquito más a, a, al rato de cómo es todo el trabajo, todo cómo se vive ahí en, en la sede del 4K, cómo todo el mundo estamos trabajando. Y pues miren, aquí es el famoso ceibillo. Y pues más al rato les vamos a mostrar un poquito más. ¿Sale? Nos vemos. Pues bueno aquí nos tocó ahora menear los frijoles, dijeron que, que ocupaban un hombre que, que meneara los frijoles y pues aquí me tienen, miren, Sirenita fue la que me dijo que si le ayudaba a menear los frijoles. Eh hey, Sirenita, ocupaba un hombre, ¿Ah? Ocupaba un hombre. un hombre. Pero hombre, y pues aquí me tienen. ¿para, ¿Para qué? Para que me menearan los frijoles. Ah. Ah, y pues aquí me ¿sí? tienen, ¿sí? miren menina y meneen los frijoles. Ah, bueno. Pero salí bueno, ¿sí o no? Sí, buenísimo. ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿Eh? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? sí, de veras. Excelente servicio. Ah, bueno, pues aquí irán. Para que vean que se, se menían los frijoles. Pero vale, miren, de los frijoles. Sí, más. voy a menear los más, voy a continuar. No, es que aquí ella me está enseñando realmente a menear los frijoles Porque yo, yo no sabía ¿Cuál es su nombre? Nancy, Nancy Álvarez Sí, pues es que aquí como pueden ver Aquí todavía cocinan con, con leña Y pues la verdad yo siento que es un sabor más rico y más natural a, a, Al gas de, de casa, al que en México por lo regular usan Y pues esto es algo que se vive aquí en el Salvador 4K Y, y pues vamos a continuar meneando los frijoles Sí, la verdad sí, Mario, hay que saber maniernos y aparte, fíjense que hace mucha calor aquí en el Salvador y aparte está bien hirviendo esto, por sí. eso es que Mario está así todo rojo y la sudado. Ve la verdad sí se ve muy fácil, pero no tiene su chiste. Sí, sí, sí. Saber la la ve menearlo de poco a poco. Porque... <risas> bátelo bátelo como el chocolate. Y sí. sí. sí. pues aquí estamos ayudando un poquito más. Un poquito. Ahora nos tocó aquí en la cocina porque. Nos toca allá afuera, en otro lado. Sí, afuera. nos toca cargar y hacer la, la de hombre, sí. pero hoy Mario está cocinando. Me tocó hacer la de mujer ahora. Ajá, exacto. <risa> de todo podemos hacer. Es unisex como... aquí, porque aquí también las mujeres trabajan Ajá, duro, todo. como los hombres. Sí, Ajá. Eso es lo que me sorprende. Así que aquí no hay problema de cómo ayudes. La, el, el propósito es ayudar de la forma que sea. Y ¿Ah? te dijera que si podemos entrar el Salvador 4K, ¿qué dijeras tú? Yo dijera que no. ¿Por qué? Porque primeramente son pinches huevones, <risa> segundo son muy infieles Entonces no entramos definitivamente no, Por mi parte no Y por ti Abby ah por mí sí. a veces ella sí nos quiere y tú no nos quieres. me toca yo a levantar a mí, creo que es valiente, A la Nayeli a poner de reloj de ustedes. No. No lo voy a poner en ese tiempo no lo voy a despertar para que nos inviten a comer seguido. Ah, bueno, ah, pues no tiene la ventaja con ella. A veces Finchina Yeli, pero ya ella sí nos quiere y tú no nos quieres. Dice entonces, que, pensándolo bien, dice que así, dice, para más, ataques Sí, sí. Ah, es bueno. Mientras, porque así como son de huevones, seguidos nos Se van a comer. <risa> ah, de veras, entonces el que es huevón aquí invita a la cena. Sí, invita a comer y sí, y si no aquí a la hora que te, que te ponen, o sea si ponen a las 6 y venís a las 6 y 5 ya sabés que nos tenés que invitar a comer. Ay caray, entonces aquí si estuviéramos aquí estuviéramos trabajando Ay, diario, sí, día no, sí, y noche. Sí, sí por, pero, por, pero por, seguido comiéramos Por tal de no invitar trabajaríamos mejor. <ríe> Sí, yo sé que sí, Or, y como ahora que me fuiste a despertar, a las 7 de la mañana, pues ya que me quedé a no pero si fueras integrante ya cada quien salva su peor. <risa> Está sí. ah, bien, pinche Nayeli, entonces te voy a dejar que sigas trabajando. Y el pinche Paul, pues, Ah, no sí, sé. trabajando también. Ah, pues háblale, tú tienes su número. No, no pero yo no tengo no, teléfono. No bueno, ahorita le mando un mensaje, pero... pero... Cuando venga lo, lo vamos a regañar. ¿no? A ver y si sí pasa. es, ¿no? Está bien, Nayeli. Entonces no entramos. No por, sobre todo por infieles. Más que nada por eso lo dijo, ¿verdad? Por infieles. Ahí se van a pasar mascando con todo. está bueno? Yo no, yo no, yo no soy infiel. Paúl solo lo suyo. No es que mal. Está bueno si él quiere andar. Ah, estoy bueno, estoy bueno. Este, ah, ella sola ¿verdad? ella sola diga. Me refiero a que Pablo no puede, Pues vaya. Que Paula tiene permiso, vos, sí. Ajá, a vos la gringa te va a matar. ¿verdad? Entonces, ni modo, estamos, no estamos fuera de la lista del 4K. No, Por alguna cosa, por otra, no. ¿Por cuál cosa? A ver, como cualquier estaríamos bien. Es que tiene ventaja y desventaja, como te digo. ¿Cuál es la ventaja? Porque es esa no me la has dicho. A comer seguido, ah, a comer nomás esa. Y <risas> Está bien, Nayeli, te dejo trabajar. Bye. Bye, bye. Hola, aquí no nos viene dando un tour, ¿verdad, Paul? Ay, Ay nomás que ahorita abro la... y todo, pero aquí andamos. No Ay, más... yo lo traigo. Nomás que aquí, Nayeli maneja un poco. tengan cuidado. Me ofender. Eso que traes. Nayeli, diles no es a la calle. <risa> Imagínate cuando vas sola, imagínense. Si sí, va a la... llevar a y yo solo. Piense. A mí Nayeli nomás me asustó como unas seis veces nomás. Ya voy a llevar a Paul, yo y él. Que nunca has chocado que ah, no, gracias rápido, a pero Dios no, sí no, la verdad mírame, es que es lo que yo hago porque ¿Qué? se fijaron aquel día que yo les dije que tenía que llegar rápido porque tomaron mi hijo se entonces les dije yo si no les hablo es porque voy concentrada o sea cuando yo manejo rápido sé lo que voy pues no, no, si no les hablo es porque voy manejando voy concentrada entonces no no nos no <risa> no, no, no vayas a voltear ¿eh? ah, <risa> Día. Yo se limpia con dos hombres a la orilla, como el Licha. Como oh, Pancho Villa. Estamos oh, oh, limpios movidos ahí por la culpa de Nayeli, ¿eh? <risas> que no traemos estabilizador y pues ni modo. Se ve mejor, se siente más, es como lo ¿Ah? sentimos, sí. Para que vean. Se nota como nos movemos, ¿no? Así literalmente es como lo estamos moviendo, como lo ven en la cámara. Paul, ¿cuánto es lo que sale aquí en una coca? Más sale? o menos. ¿Cómo cuánto sale esta de 3 litros? ¿25 o dos, $2.25 en por Paul Esto Es casi igual que en México, entonces Es lo mismo Y la coca es igual que allá en México, Paul Podemos llenarnos de Coca-Cola sin bronca igual Y es lo mismo <risa> <risa> Llevamos solo una y cuando fuimos al evento De la vigilia llevaba cuatro cholas Así oh, Es que son fuertes sí. es que, ve. La verdad Hasta en El Salvador hay adicción wey. La adicción de y yo, pero... Ah, ah, sí, pues, me, me doy paja porque no, sí, ¿Por ¿por él no, ni siquiera es romántico conmigo, ni siquiera me dice poeta. No ah, no, pero no sí, sí. más. no, pero, pero me espero por lo menos, ah, pero aquella sí quisiera hacer el sol para darse se lo, todos los días se lo ahí. Sí a Ay, sí. Ah. Ahí sí le salió, mira, aquí Dile oh, uno. Piensa uno. Sí, Paul, dile uno para que aquí los suscriptores Pensame. vean que, que si tú eres. Eres una estrella para verte todas las noches. Oh, ah, ah, ah, ah, ah, te doy un 5 ah, ah, ah, Y pues bueno, Mario, y ahora sí ya llegamos al fin de la tarde. Porque solamente es un pedacito de la tarde. Sí, exacto. Y pues nos vamos a despedir desde aquí, ah, desde la sala del 4K. Sí, aquí andamos y vamos a seguirle, Mario. Oh, es, espero de le den like, se suscriban, activen la campanita. También recuerden seguirnos en Instagram, que ahí estará apareciendo en la descripción o aquí en el video. También recuerden seguirnos en Facebook, que ya tenemos Facebook, ahí estará apareciendo. Los videos de YouTube, pero ahí los pueden compartir más rápido y más fácil a sus amigos para que lleguen a más personas. Y pues, Paul, que mi fama. ¡Nos vemos en un nuevo video!